Hola, soy Lara Álvarez, la vidente más reconocida en rituales y amarres de amor a nivel nacional. Sin duda tengo la solución más efectiva para poderte ayudar. Llámame para valorar tu caso. Al 671 44 70 18. 671 44 70 18. Ofrezco trabajos presenciales.